Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Como bien sabéis, marzo es el mes de la mujer y el pasado 8 de marzo fue el día de la mujer. Y hoy os queríamos traer una serie de, de cómics con superheroínas que nos inspiran. Este es un mes de reivindicación, pero también de reflexión y de autocrítica ante nuestras propias acciones. Si te identificas como hombre, es buen momento para saber cuán buen aliado eres, si no te callas ante el machismo, aunque no haya ninguna mujer delante. Y si te identificas como mujer, este es un buen momento para pensar en otras perspectivas sobre el feminismo que igual no son la tuya propia. La de las mujeres trans, las mujeres racializadas, neurodivergentes, de distintas edades, de distintas procedencias… Porque no hay feminismo si no estamos todas. Es evidente que todavía nos queda mucho por hacer por la lucha, por la igualdad. Y nos parece importante sacar este tema, traerlo a un lugar seguro y hablar además de algo que nos gusta como pueden ser los cómics. Hoy os queremos recomendar 5 lecturas de 5 mujeres con sus diferentes historias y perspectivas. En todos estos cómics nos encontraremos o bien con escritoras o artistas mujeres algo que nos pareció muy importante a la hora de seleccionarlo para realizar el vídeo y aunque hay muchísimas mujeres increíbles que podríamos elegir para este vídeo hemos decidido centrarnos en tomos únicos o bien en eh, historias en las que tienen poquitos volúmenes para que no tengáis miedo de adentraros en, en los cómics y tampoco dejarnos los ahorros para ninguno de estos cómics hace falta haber leído nada de deseo de Marvel, así que no tengáis miedo y voy a dejar de daros la chapa un poquito y vamos a comenzar con los libros. Pájaro burlón Este es un tomo único con Bobby Morse como protagonista, también conocida como Pájaro burlón. Aquellos que hayáis visto la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. os sonará, pues apareció en varios capítulos interpretada por Adrienne Palicki este personaje no es precisamente uno de los más populares de Marvel, y que durante mucho tiempo la escasa notoriedad que tuvo fue por haber estado casada con Ojo de Halcón. En este tomo, Chelsea Kane trae a esta espía a la primera plana, nos muestra sus virtudes y defectos. Le acredita todas las capacidades que hasta ese momento no se le habían dado. Su monólogo interno es divertidísimo y muy entretenido, pero también triste cuando toca. Es una mujer que, por muchos poderes extraordinarios que tenga, se siente humana y real. Acompañaremos a Bobby en sus misiones trabajando para S.H.I.E.L.D., adentrándonos en su vida personal a la vez. Es un cómic que no se esconde y se muestra abiertamente feminista, algo que por supuesto causó mucho revuelo en redes sociales cuando se publicó, porque bien sabemos que Mujeres queriendo derechos era algo muy escandaloso allá en 2016. A tanto llegó la cosa que la autora acabó borrando su cuenta de Twitter por todo el acoso que recibió a cuenta del cómic. Para rectificar eso, y porque de verdad creemos que es un cómic genial, os recomendamos que no os lo perdáis. Si bien no es excesivamente adulto o violento, sí hay ciertas escenas que no lo hacen recomendable para lectores menores, pero no os preocupéis que más adelante os recomendaremos lecturas para los más jóvenes de la casa. La vida y los tiempos de América Chávez Si bien América Chávez no es de las superheroínas más conocidas, creemos que su historia os puede interesar. Esta es su primera serie regular en solitario, que tiene solo dos tomos. Anteriormente formó parte de otros equipos, como los Jóvenes Vengadores, aunque no es necesario que sepáis nada de todo esto, pues nos explican sus orígenes y poderes sin que haga falta más. América aunque técnicamente nació en el espacio exterior, es una superheroína latina, con dos madres, lesbiana, y que tiene el poder de abrirse paso por el espacio-tiempo a puñetazo limpio. Si eso no es suficiente argumento para que os interese esta historia intergaláctica y con viajes en el tiempo, este cómic trata temas como la identidad, el pasado familiar, superar el final de una relación, y aprender a ver de lo que realmente eres capaz. Y por si fuera poco también vemos unas cuantas escenas de peleas que no tienen desperdicio. Es una historia empoderante de una heroína diferente que sabe lo que vale y no está dispuesta a que nadie la pise. Su autora, Gaby Rivera, es una escritora de ascendencia latinoamericana que trata a menudo temas de representación lgtb y de personas racializadas cristales rotos harley es sin duda un personaje que ha sufrido muchos cambios y que, siendo de creación bastante reciente, ha pasado gran parte de su historia supeditada a cierto payaso del crimen, que la ha tratado siempre como su saco de boxeo particular. Su arrolladora popularidad ha conseguido que nos traigan joyitas como este cristales rotos. En este universo alternativo conocemos a una Harley adolescente que acaba de mudarse a Gotham para vivir con su abuela. Aunque el destino termina haciendo que conviva con un grupo de drag queens que inmediatamente se convierten en su nueva familia. Este cómic trata muchísimos temas interesantes como el feminismo, el clasismo, el racismo y cómo luchar contra las injusticias, no siempre es fácil o directamente posible. Después de todo, Harley nunca ha sido una heroína al uso, y aquí encontraremos justo eso, una persona con problemas reales, que no tiene una moralidad plana de buenos o malos, que nos muestra que muchas veces las buenas intenciones pueden llevar a que nos equivoquemos. Una estupenda lectura que podéis dar a los adolescentes de vuestra vida cuando no sepáis qué regalarles. Wonder Woman Aquí tenemos a una de las superheroínas más famosas de la historia, una que sin duda todos conocen, la Mujer Maravilla, Wonder Woman. Si viste las películas y te quedaste con ganas de más, o si siempre te ha llamado la atención pero no sabes por dónde empezar, no temas, este es muy buen primer punto de contacto para leer a la amazona más famosa del mundo. En la leyenda de Wonder Woman se nos cuentan los orígenes de Diana en Temistira, donde se cría junto al resto de las Amazonas y su madre, la reina Hipólita. Diana está destinada a ser la próxima gobernadora de las Amazonas, pero no todo saldrá de acuerdo al plan y pronto se verá lejos de su hogar y descubriendo nuevos mundos. Este cómic nos mostrará la infancia y la juventud de Sticono feminista, una manera perfecta para empezar a conocer a este personaje que ha hecho historia desde sus comienzos en los años 40. Capitana Marvel Un personaje femenino que ha ganado mucha popularidad recientemente gracias a las películas de Marvel es la Capitana Marvel, Carol Danvers. Al igual que con Wonder Woman, este cómic de la vida de la Capitana Marvel es una lectura accesible si no conoces mucho sobre ella o si has visto la película y te apetece ampliar tus conocimientos sobre esta superheroína. Entre sus páginas encontraremos a una Carol que ha vuelto a su casa de la infancia para visitar a su familia, donde el ambiente es algo tenso y pronto se vuelven a abrir heridas del pasado. Iremos descubriendo los orígenes de Carol, el misterio de sus poderes, y los traumas de su pasado. Es una historia sobre el legado, sobre encontrar identidad en la familia y hacer frente a situaciones difíciles. Este es probablemente el más serio de todos los cómics en cuanto a tono, pero igualmente os lo recomendamos si queréis empezar a conocer un poco más a la Capitana Marvel y sus poderes. Y hasta aquí nuestras 5 recomendaciones, esperamos que os haya gustado muchísimo, dejadnos en comentarios si os animáis a leer alguno, si os habéis leído otros, cuáles nos recomendáis y si os gusta también esta temática dejadnoslo en comentarios y nos vamos a poner al lío, lo prometemos.